Vuelves a quedarte en silencio, no se oye nada. Solo tu respiración. Comienzan a llegar a tu mente esas preocupaciones de siempre, pero las apartas rápidamente desbloqueando el móvil. Parece que ya no te van a dar más likes ni comentarios en la última foto que pusiste. De repente, como si alguien te sacudiera por los hombros, se te ocurre que vas a publicar lo que vas a cenar hoy. En el fondo sabes que a nadie le importa pero quieres saber si esa persona que te interesa le da un me gusta. O espera, mejor una foto enseñando palmito. Eso puede ser mejor. Quizás así espabile y te escriba. Ya no sabes qué más tienes que hacer. Pero hoy no te voy a dejar hacer eso. No voy a dejar de susurrarte con intensidad la adicción que tienes al móvil y a las redes sociales. Te voy a hacer ver que pierdes mucho tiempo y autoestima, luchando con los demás por la atención de los demás. ¿Qué vives por y para la validación? ¿Qué trabajas, comes o te duchas solo para poder seguir recibiendo tu dosis de dopamina diaria? Intento que veas la grave adicción que te posee. También el cómo hace tanto tiempo que vas por la calle sin mirar a la gente a la cara. Que desbloqueas el móvil la mayoría de veces porque sí, aunque no haya sonado ninguna notificación. Que también planeas los viajes para mostrar al mundo los muchos países que conoces, pero lo poco que te conoces a ti misma o a ti mismo, lo poco que has viajado en tu interior. Te odias, te infravaloras, te comparas con los demás y te niegas a ti mismo. Pero has encontrado la solución a tus problemas. Tienes una eterna distracción en tu bolsillo y no tendrás que preocuparte de tus tonterías. ¿Para qué amargarme si no puedo hacer nada para cambiar mi vida?, piensas constantemente. Pero yo, esa voz que nunca ha dejado de gritarte con susurros, esa que de verdad necesita tu atención, es la que no quieres escuchar. No quieres escuchar que vives encerrada en ti misma, que los amigos y seguidores virtuales no saben quién eres y tampoco les importa. Son almas perdidas. Como tú. Que se bañan en la pseudo felicidad digital. En la falsedad de un mundo que solo existe en las pantallas. Donde lo auténtico no funciona, no interesa, nunca va a ser trending topic. No dejas de hacerte selfies para que se acuerden de que existes. Para que piensen que vives una vida divertida y llena de aventuras. Conformándote con eso, con esa mentira que crees que te llena y que te repito, a nadie le importa. Ellos son como tú, también imploran atención. Un manicomio de almas rotas. Un lugar donde una vez hubo personas reales hasta que el ego y el narcisismo afloraron. Y así continuará hasta que la superficialidad pierda su poder. Lo cual depende de vosotros. Sé que no me harás caso, que en cuanto termines de lavarte los dientes y arreglarte, vas a poner esa foto para que te vean. Prefieres salir a tomar algo. Sabes bien que hoy no te voy a dejar en paz. Pero tranquila. Mañana volveré a susurrarte de tal manera que la música que te pongas, vídeos o notificaciones que suenen acallarán mi voz. Pero yo no me rindo nunca. Seguiré aquí, avisándote de que el tiempo pasa. Que te estás dejando de lado a ti mismo. Que te estás metiendo en una adicción que está condicionando cada vez más tu vida. Cada vez eres más infeliz, cada vez te comparas más con los demás, cada vez lees más y más tonterías que no te aportan nada, información que embota tu mente y aplasta el espíritu. Como decía Mark Renton en Trainspotting, poco a poco se va atrofiando tu pensamiento crítico, tu inteligencia y tus ganas de vivir tu vida de acuerdo a ti misma. Solo quería recordarte esto, que gritas por atención, una atención que primero tienes que darte a ti mismo, que lo digital no es real. Que lo que sale en una pantalla se magnifica. Olvidándote que fuera de las redes, está la vida. Está la gente que te quiere y te conoce de verdad. Tus hobbies, tu conciencia y tu felicidad. Sigue gritando con selfies para que te vean. Yo seguiré por aquí, espero que algún día escuches mi voz. Seguiré susurrándote y preocupándome por ti.